Has dormido, despierta, deja ese sueño profundo, porque en este día está fecha que llegarás a este mundo. Las campanas del santuario. A Dios. Ya están cantando los gallos Anunciando el nuevo día Asómate a tu ventana ¡Sus contento, lleno de felicidades, con todos los de tu casa. ¿Estamos todos? Oh, ay, nos presta la hojita para verle, O se pues, con él para que... que no se concentres Hermano, que hay Gracias así va, así va, así va, es como así va, así va, así va, así va, así va, es va, así güey. No va, así más alegre, güey για αυτό το 29ο αριθμό το ah, mira, la madre, se puede hacer hay que darle la, contentas aquí a las llanitas aquí pues bendito sea Dios aquí nos van a dar el desayuno para empezar con al millón estamos bien contentos agradecidos aquí con la familia y pues vamos a darle con todo. Gustan, mandar saludos, jefita. Sí, saludos para todos los que están en el otro lado. Y a ver cuándo vienen a compartir con nosotros acá la fiesta. Una para que prueben un atolito de. Un atolito enchampurrado. Eso. Con esto vamos a cargar pila. <risa> los pancitos al, al horno para que aguantemos hasta la hora de la del combine. sí, porque los tamales se acabaron sí, no se preocupe pero ya se están cociendo otros Ahí es. uh -huh. Ahí está. aquí nadie desmiente nadie Sí, pero esa, es que esa está muy grande uh -huh. Dígales, una sonrisita sí, Una sonrisita, a ver Algo que nos quiera decir que, los, Unos saludos para los amigos sí, que están en, en el Gabacho Los que hacen posibles <risa> estos, estos eventos ¿Es que sigan apoyando? No, si la nota. tenemos sí. el gusto Buena muerte, ¿no, Sánchez ¿De dónde nos visitan? De Pachuca ¿Y qué tal le pareció mm, mm, las peleas de Gallo ayer? Muy buenas. ¿Muy buenas? Gallas de muy buen nivel. ¿Sí, verdad? Sí. Ah, pues sí. Los partidos igual. Algo que quieran decirle a los paisanos que se encuentran en, el mundo en la Unión Americana. Yo. Bueno. ¿Sí? Pues que gracias por el apoyo, ¿no? Para que se realicen estas fiestas, porque sí. La mayoría de todos ellos son los que aportan para que esté... Y la gente de aquí es muy atenta. No esos 10 mil <risa> dólares. Sí, la rifa, ¿no? Sí. ¿Ellos fueron los que apoyaron? Mil dólares? Sí, me imagino que sí. Que sigan mandando más dólares. Más dólares, para que hagamos <risa> más rifas. ¿Verdad? Más <risa> dólares. Sí, son ellos los que... Hacen posible todo esto. Todo eso. esto. Gracias por el apoyo. Gracias. Gracias. gracias. gracias por las... Tenemos... El trabajo, todo. El bien. trabajo. ¿Verdad? No. No. Genera, hacen fuente de trabajo. La economía. La economía. Para, para nosotros. Para, aquí, para, para el todos. pueblo. Sí. Para, aquí, para nosotros. Para el pueblo y para los que para vienen pueblo, de fuera. Para los que vienen de fuera, para todos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las palabras y pues aprovechito Gracias. gracias. en la fiesta, mi hijo, disfrutando de todo. Yo les mando muchos saludos a, a todos los que han participado para la fiesta, agradecerles que gracias a ustedes estamos llevando a cabo la fiesta y todos bien, muchos saludos para todos, mis hijos, mis nueras, mis nietos, mi, toda la familia, todos los queremos mucho y gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Sí. Algo más que quiera agregar, hacer la invitación ¿La ¿Verdad? Pues, ay Dios, cuánto no quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros Pero pues, es, sabemos que es muy difícil, pero primeramente Dios, algún día Algún día se les concederá que, que estén con nosotros y aquí los esperamos Con mucho gusto para disfrutar la fiesta con, con todos y estar todos felices Sí, pues es todo hijos Cuídense mucho, los quiero mucho a todos, a los niños y este, que estén bien, mijo. A todos a todos muchos saludos. Ay. Ya, mijo. Gracias no por todo lo que han hecho y este. Bien, gracias. ¿Sí? Gracias a todos. Sí. sí. Un poco desvelados, pero aquí sí. estamos. Sí, pues sí. Aquí estamos, echándole ganas con lo de la fiesta y contentos todos. Sí, mi ¿La señora que está dentro No, son señoras que me han venido a ayudar un ratito aquí y no quieren, pero yo ya nomás porque mis hijos. Sí, pero este, todos estamos bien. Vamos a andar pasando. Ok, está bien. Porque vamos a grabar lo de la barbacoa, uh -huh. vamos a seguir haciendo entrevistas. Oh, ok. Para que manden sus saluditos. Sí, okay. está bien, muchas gracias. Sí, buenos días. Sí, grábame mis puntos. Sí, ¿verdad? Para que vean mis hijos. Sí. Súmanle las plantas a sus hijos. Mira. Sí, mira, esta planta me la trajo tu tía Eva de allá de San Diego, hijo, ya está floreando. Ya tengo mi mata bien grande. <ríe> sí. ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama esa planta? Mm, aquí le decimos Tecamasochil. Tecamasochil. Tecomasoche, pero no sé si tenga otro nombre. A ver, sí. ¿alguna otra? ¿Hay esta? otra cosa que sí. nos quiera mostrar igual? ¿no? Estas son mis lluvias, mira, también están floreando bonito, hijo. <risa> sí. Presúmale sus rosas, están muy Ajá. hermosas. ¿sí? <risa> sus hijas, a sus nietos. Sí. Sus nietos. Mis Mujeras? rosas, mira, me las apodó tu tío Chelo y están floreando bonito. Todas están bonitas. La de allá y la de acá. Así están hermosas. ¿Esa planta y cómo muñeca. se llama? Muñeca, dice, ¿Muñeca? Mi, ah, una de mis nueras me la trajo de, de este, ¿cómo se llama? Morelos, de Morelos. me la trajo de Morelos y, este, y la he estado cuidando, sí, ella me trajo esa. Aquí están más, hay más sí. rositas, están hermosas. Sí, esta también. Esta me la regaló su suegra, su mamá, la Fabi, hijo. Mira cómo está de bonita que me la podaron, y gloria preciosa. Están hermosas. <ríe> sí. Sí. Ahorita sí. uh que... -huh. Gracias, señor. Aquí tenemos a... ¿Cuál es su nombre, perdón? Rutilio Gutiérrez. Don Rutilio Gutiérrez uh -huh. gusta mandar ¿no? un saludo a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos allá en Estados Unidos. Sí, presúmales el caballo. <risa> uh -huh. Mándale un saludo. Sí, asesino. un saludo para, para todos mis hijos que se encuentran en, en la Unión Americana. Y deseo que estén bien. Y gracias por el apoyo que nos andan dando que eh, por ello se ha hecho posible esta gran fiesta. ¿En qué parte de Estados Unidos están sus hijos? En eh, uno no está en otro en Alabama, y en Atlanta. Sí, por allá se encuentran. ¿A sus nietos? A luz, ¿Qué nos dice? A los nietos, a las nueras, a ¿La todos que estén bien. ¿Cuántos eh, años sin verlos? Dos. ¿Dos años tienen que estar de para acá? Sí. De Sí, luego, luego vamos nosotros para vamos allá. Para allá ya sí. Pizza. sí, para allá vamos. Ah, a, bueno, a, pizza. Sí, para allá vamos a verlos. Ah, ¿sí? uh -huh. Está muy bien. Sí, gracias. Algo más que desea agregar. Pues, a todos los paisanos que se encuentran por allá, esperamos que le echen ganas para trabajo, para que nos sigan apoyando y ojalá que dios los los ayude, los proteja para poder seguir trabajando. Claro que sí, primero ante Dios. Sí. Muchas gracias. Ya, sí, señor. Sí, sí. No, falta que te graben a ti. Ay, no, yo ya tengo mucho que hacer, la verdad. Ya mucho que hacer. luego, vamos, vamos. Hay que dejarlo en la semilla? No, hay que ir, hay que con el paso. Y allá nos vamos. Allá, sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces... ¡Ahí te voy a ¿Qué ¿sí? es para para mañana para el rato, para la noche? Para mañana, lo vamos a meter al rato, pero para mañana. aquí está? El Mariano. No, Nico. ¿No? No. No, no, él no va, no como Adelante. va. No va no. Hey, Copa Rojo, te mandamos un fuerte abrazo, este... Estuvo buena la jugada, este... Digo, no se logró el objetivo, pero, este... Nos divertimos, estamos aquí con tus papás y, este... Muy amables, gente muy amable y, este... Sabes que te apreciamos, Rojo. Fuerte abrazo, viejo. Gracias. Igualmente nosotros, hijo, estamos muy contentos con tus amigos, con tus amistades que nos has mandado este, pues, No sé si los hayamos atendido pues bien, pero pues, ahí, como se pudo los atendimos Y Gracias, mijo hijo, este, a ustedes, a su apoyo y, y pues que Dios les dé muchas bendiciones Y les siga este, dando para que ustedes puedan cooperar con su pueblo y muchos saludos a todos mijo que dios los bendiga y que estén bien nosotros estamos bien de salud estamos muy atareados pero gracias a dios aquí andamos sí mijo estamos bien que no no te pudieron mandar este ningún video de lo de los gallos porque no hubo internet mijo pero todo estuvo bien según dicen. Aquí tu papá te contará cómo estuvieron las peleas. <risa> sí. A ver, ahora entrevisten a él. <risa> ¿A quién les... okay, tenemos el gusto? Buen día. Con el sí, papá Nico. de Nico. A ver, mandale un saludo Sí, amigo. por ahí les mando saludos a todos mis hijos y a. Y a todos pues a los, todos, no nada más a todos. A todos los amigos que están por allá en el extranjero. Que Dios los cuide y los proteja. O sea que aquí estamos con los amistades que nos han llegado. Amigos suyos amigos y otras personas que han llegado. Aquí nos han atendido no como se ha podido. Ahora sí que a la alcance de nosotros. Pero ellos están bien contentos. Con lo que se pues pudo, espero. pero aquí estamos atendiendo aquí estamos. a las, a nos, las sí. nos hemos divertido, nos hemos divertido bien este en el. Ahora sí, en el los baños más que nada. A todos, oh. a mi hijo Ezequiel, a mi hijo Septimio, a toda su familia sí, y a, y a, a mi a hija Olga, Olga. A toda la familia. A todos mis nietos. A todos los... Que Dios me los bendiga y este. Pronto estaremos de nuevo con ustedes. Claro que Gracias sí. Gracias a Dios. Claro que sí. Primeramente, este... Dios, por allá estaremos. Y aquí en casa, los amigos que de Nico, los que vinieron de acá, de este, de, como digo, de este. Aquí de, está de, mi niño ahí, tenés, mejor, que te vea a tu niño. ¿Cómo se llama? ¿Tienes Los amigos este, que son de acá, de Tenistengo Aquí han llegado a la casa. Aquí estuvieron. El, el, el, el gallero este, aquí tuvo su cuarto, aquí puso sus gallos amigo señor Don Tomás, igual también, este... o sea que, o sea que ya su cuarto quedó ocupado pero ya no quiso quedarse, estaba un poco tomado, pero como que no dejaba que se fuera, pero... su yerno de él no no, no tomaba, él, él venía como a chofer, y entonces por ello me confié que, que, que, que sí se fueran, y este... Y todo bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien, yo ahorita fue a la cabalgata, yo no pude salir a la cabalgata porque estoy esperando que vamos a matar a los borregos, y después pues, no pude salir, pero como quiera, este... Todo bien. Sí, claro, no fuimos, todavía. pero de todas sí. maneras mandamos el lonche. Mandamos el lonche a la hacienda, pues, pero allí ahorita la bajada los de dos caminos. Los que van a sí, y ahorita ya la están las, las carnitas para cuando vuelvan de San Juan acá, ya están allí las carnitas. Sí, no se para preocupen. los ricos taquitos, mis hijos. No. Como no estuvieran aquí eh. para echarse unos. Bueno, los emociones. Sí, que Dios los bendiga. niños, hermosos, querido los bien. queremos mucho. Que Dios nos los sí. bendiga. Claro que sí, a todos, por, a todos los amigos. a todos los que nos han este, apoyado, claro. tanto como para el pueblo, como, sí, claro. como, como para, para todo, nosotros. ¿no? Y... Porque sin la gente no se hace fiesta y más que nada sin ellos están allá. Y pues les agradecemos gracias. mucho. Estamos muy agradecidos por gracias ellos. Gracias por, por todos los amigos el extranjero. Por Dios, ¿verdad? Que nos los ha dado. Sí. Oh, sí. Y y muchas gracias. gracias. Gracias por sus palabras, espero que sus hijos su padre llolo, llolo, llolo, llolo, mis hijos y mis Yo no lloro, yo no lloro a mis hijos por nada, sino porque no puedo verlos aquí, mis hijos, yo tanto los deseo. Y le pido a mi Dios que Dios me los bendiga y que les dé la oportunidad de poder conseguir sus documentos para que también ustedes puedan estar aquí con nosotros, mis hijos, no soy como nosotros, nos dio esa oportunidad para estar allá con ustedes igualmente para ustedes, que Dios nos bendiga y les dé esa oportunidad para que un día también ustedes puedan venir a disfrutar de todo lo, lo que ustedes colaboran. Y eso es lo único que yo le pido a mi Dios todos los días por ustedes y por todos los que están allá sin ningún documento. Y, sí. Eso es lo que espero. Gracias, doctora. sí. sí. Y adelante ver cerca a Dios. Me dicen todos los días. ¿Para qué ayudamos? Si tú no nos ves. ¿Para qué nos mortificamos? Si no te das por enterado. Es que el día en que ustedes ayudan. Encuentran la forma de hacer negocio. Y oprimen. A sus trabajadores. Es que ayudan, sí, para luego reunir y disputar, para dar sin piedad su simpiedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Y ¿Es esa la mortificación que yo acepto del hombre, en la cabeza con... Y acostarse es sobre salvo y ceniza. A eso llaman ayuno y de agradable al Señor. El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor. Que rompas las cadenas injustas. Y levantes los yugos, opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas su pan con el ambiente y abras tu casa al pobre sin techo que vistas al desnudo y no de la espalda a tu propio hermano entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizará de prisa tus heridas te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha entonces la clamarás al Señor y él te responderá lo llamarás y él te dirá aquí estoy palabra de Dios al salmo vamos a responder a un corazón contrito. Lava mis obediencias, lávame bien de todos mis enemigos, purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo despreciamos. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequeño, haciendo lo que tus ojos era malo. Oh! esa práctica religiosa ¿cuál es el sentido del ayuno para nosotros queridos hermanos? esencialmente hacerle espacio a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón por eso dice el evangelio mientras el novio que es Jesús estaba con los discípulos no había necesidad de hacerle espacio cuando él no está más con los discípulos es necesario hacerle un espacio para que las cosas de este mundo no terminen llenando el corazón Dios quiere que el corazón del hombre sea solo para Él pero para ello es necesario vaciarlo de todo lo que se va llenando de todo lo que le quita espacio a Dios desgraciadamente, queridos hermanos en la iglesia le hemos dado al luz el sentido que tenía para los discípulos de Juan para los fariseos, simplemente una práctica religiosa en esa poema busquemos ayudar de las cosas que le quitan espacio a Dios en nuestra vida para que al llegar a la Pascua estemos totalmente llenos de Dios ¿Qué cosa de qué espacio hay en tu vida? Voy a poner un ejemplito, y no son pedradas para que le digan, ay, qué padre pedradas, no. Por ejemplo, aquellas personas que se la viven toda la vida con sus amigos y nunca les dan un espacio a su familia, a sus hijos, a su esposa, aquellas señoras que se la pasan a su madrialgo viendo la televisión y les quitan el espacio a sus esposos, a sus hijos. Eso es que darle. a Dios es fácil. De eso nos debemos privar. De las cosas que nos alejan de quién? De la familia. Porque Dios está en la familia. ¿De qué nos sirve no dejar de comer carne, hermanos? ¿Cuántos dicen en la cuaresma no comemos carne? Pero. No estamos comiendo al hermano, a la vecina, estamos criticando, estamos hablando de aquel de aquel ¿Creen que eso está también... No, hermanos. Mejor comete la carne y no estés hablando de tu vecino, criticándolo y todo eso. El Señor quiere que no seamos como los fariseos, que no seamos hipócritas. El Señor quiere que seamos congruentes con lo que vivimos. ¿Sí? Entonces. ¿Qué algo se puedan llevar? Pues ganar, denle el día domingo a su familia. Yo no le digo que usted todo el día con sus hijos y con su esposa, pero por lo menos el domingo dedíquenle a su esposa y a sus hijos. Denle un espacio. Y eso es ayudar. eso es ayudar, queridos hermanos. Dejar las cosas que nos impiden estar con la familia, estar con los nuestros, dar amor, dar cariño a los que diarios están. Pidamosle al Señor que podamos responderle todos día con día y con generosidad. Se pone en el Oremos, queridos hermanos, al Padre Celestial por todas las necesidades de toda la Iglesia y a cada invocación vemos Escúchanos, Padre. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Iraís y por todos los sacerdotes para que anuncie fielmente el mensaje oremos al Señor pidamos al Señor por las necesidades de todos los enfermos, de todos los que sufren de todos los que están padeciendo alguna necesidad roguemos al Señor pidamos al Señor que tenga piedad y misericordia de todos nuestros hermanos que han tenido que emigrar de esta comunidad para traer el sustento a sus hogares por todos nuestros hermanos que han apoyado para que se llevara a cabo esa construcción de esa familia para que siempre sigan apoyando por el bien de su pueblo roguemos al Señor miramos por todas las familias de esta comunidad para que el Señor les siga derramando bendiciones abundantes roguemos al Señor miramos por nuestros hermanos que han peregrinado en la cabalgada para que el Señor les siempre les derramen sus bendiciones les concedan los bienes espirituales celestiales, materiales roguemos al Señor <risa> Padre celestial acoge con bondad lo que te hemos pedido con el corazón y todo lo que esos hijos tuyos traen en su corazón y que hoy te vienen a presentar ante tus plantas por Jesucristo nuestro Señor Amén en para asiento, presentemos nuestras ofrendas al Señor. y nuestra salvación eterna Amén en el nombre del Señor puede Que en paz le damos un buen